Hola amantes del de apasionado mundo de GNU Linux. En esta ocasión voy a enseñar a cómo instalar ZSH y ponerlo como shell predeterminado en tu distro GNU Linux. Bien, como primer paso hay que abrir la terminal como todo en GNU Linux. Bien, estoy en este equipo. Que es Manjaro GNU Linux. Eh, estoy hace más de una hora y media con el ordenador encendido. Y está consumiendo alrededor de 862 mails. Bien, como primer paso es instalar ZSH con este comando. Subo Pacmin Guión Menos S mayúscula ZSH Bien Le damos gente Ponemos nuestra adorable contraseña Y como ven Yo ya lo tengo instalado Me dice está actualizado Reinstalando Pero para fines didácticos se lo voy a dar enter, como que lo voy a instalar de nuevo. Bien, como ven, ahí está generando la imagen de, del sistema del grupo de un fichero. Pues yo tengo la snapshot activada de Timeship. Así que por eso. Bien, como ven ya está completamente instalado. Entonces borramos nuestro... Y como ven, todavía sigue Bash como intérprete de Shell. Y entonces, ¿cómo se cambia? Bien, ahora lo vamos a leer. Primeramente cerramos nuestro terminal. Y abrimos eh, nuestro navegador. En mi caso, somos hacer la Firefox. Bien, ponemos en el tocador cambiar si el terminal. Claramente, esto lo estoy haciendo para distribuciones basadas en Arcs Linux. Entonces aquí está Command Line Shen en español de la Arch Weekly. No, esto no quiere decir que no se pueda instalar en otra, sino que el primer paso que dimos de instalarla eh, sería diferente con cómo se llama en Debian, con en otras distribuciones. Pero bien. De esta forma se listan los intérpretes. Primeramente chsh-l para listar cuáles son nuestros intérpretes que ya están activos. Como ven, podría activar sh, bash zsh y el binario de zsh creo que este último es el que hay que poner para que el predeterminado la próxima vez que iniciamos sesión sea nuestro sistema bien como aquí dice que para configurar uno como predeterminado para su usuario, hágase hsh-s ruta completa del intérprete de línea de órdenes. Y creo que por eso es lo que le digo: de que es esta segunda y no la primera, pues esta es la línea completa de línea de órdenes. Bien. Entonces ponemos, copiar a esto de aquí, sepa no sé, e hsh-s y lo llevamos a la, nuestra terminal pegada y copiamos la segunda que es la que creo que hace ¿eh? copiar y la pegamos Bien, le damos a enter a esto y nos pide nuestra contraseña todopoderosa en GNU Linux. Y nos tira un mensaje de que se ha cambiado el intérprete de órdenes. Bien, para que este cambio tenga efecto, ustedes tienen que cerrar sesión o reiniciar el equipo les aconsejo mejor la primera, cerren solamente sesión y cuando vuelvan abren la terminal y ya va a estar cambiado a ZSH para motivos ilustrativos simplemente voy a borrar lo que hay en la terminal y poner ZSH y ya me aparece como que siempre he tenido ZSH. Muy bien, hasta aquí llega el final del vídeo. Eh, en el próximo video enseñaré cómo instalar oh my ZSH, que da la posibilidad de cambiar muchos colores a ZSH. Bien, muchas gracias.